Eh, no sé, me gustaría, antes de pasar, vamos a hacer un, abrir un brevísimo espacio de debate para estas ponencias que creo que, que están muy conectadas, pensando en narrativas regionales. En el caso de Kenzie, también muy enfocado en prácticas y en pensarlas en, en contexto, en, en, en relación a un conjunto de, de, digamos, de reflexiones y, y, y vectores que tienen que ver con colonialidad. Eh, poder, eh, situación geopolítica y que eso de alguna manera también está en la presentación de Ernesto Que además hace un, una, una situación un poco también más de campo institucional y no solo de, de prácticas eh, Y bueno, me gustaría en primer lugar... Mmm, pedirles una reacción mutua de, de, de, las, de las ponencias a ustedes mismos. Y, y luego, tal vez, abrimos, porque creo que seguramente habrá muchísimo que, que debatir aquí. Yo, sí voy a decir que realmente me siento muy bien de estar con Kenzie. Yo conocí a Kenzie en El Salvador cuando fui a hacer una revisión de carpetas y me sorprendió, bueno, su entusiasmo. Me sorprendió, además, personas investigando, arte contemporáneo centroamericano. Y bueno, yo creo que esta cuestión de la migración, de la diáspora, trae a veces esas ventajas. Gustavo, Kenzi, con las condiciones precisamente eh, de, de un espacio que les permite historizar, pero historizar críticamente, ¿verdad? Y cuestionar las narrativas dominantes. Entonces, para mí eso realmente es muy estimulante, que estas generaciones jóvenes empiecen a deconstruir esas narrativas dominantes desde dentro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Sí, bueno, um, no sé cómo refieres en reacción a la presentación de Ernesto, pero creo que ya estuvimos platicando un poco así, en referencias, y, y creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Ernesto y hasta yo dije, bueno, voy a quitar unas cosas porque yo sé que ya se han estado tocando a través, vamos el último día, muchos temas sobre los finales instituciones y todo eso ya se ha tocado. Y creo que um, Ernesto tocó mucho eso de la invisibilidad, de la visibilidad y la importancia de teorizar eso. Um, no sé si lo estoy diciendo, teorizar. <risa> esos conceptos, ¿verdad? Que creo que es súper importante y yo sé que suenan académicos y en los últimos días uno quizás está cansado y no quiere oír esas cosas, pero otras personas están teorizando esos, esos conceptos desde de otras posiciones. Entonces, es importante que también se hagan de estas otras perspectivas. Entonces, a mí, bueno, me gustó mucho. En esto. Bueno, tenemos que decirnos algo que... Que sea conflictivo tampoco, no nos vamos a atar. De todas formas sí que, bueno, por mi parte percibía eh, como diferencias también en, en, casi en, en la manera de, de enfrentar o casi o, o de, de provocar el futuro, digamos, de, de activar el porvenir. También vez una, una, una postura un poco más pesimista en el caso de Ernesto. Y, y bueno, pues quería un poco situar eso Técnica. para... Sí, verdad. Pero que, que me gustaría que lo, que lo conversáramos también, desde qué punto se sitúan, cuáles cuáles son también sus posiciones para, para porvenir, ¿no? Mm, la verdad que no tengo respuesta para eso. No, no, no. Eh, yo apuesto porque, porque las cosas sigan funcionando y sigan funcionando bien y mejoren y cambien, pero, yo, personalmente, no tengo ningún proyecto puntual. Bueno, lo tengo ahora, tengo que irme la semana que viene para, precisamente, retomando la pipa de madrid tratar de articular un, una cosa caótica que tenemos allá en El Salvador que se llama Esto no es una degeneración. Y, bueno, quiero entender bien tu pregunta. De la posición en que estamos hablando. Así de, de, de, de trabajo que... Ah, sí, sí, sí. Sí, perdón. Bueno, Como mencioné brevemente antes de la ponencia, um, bueno, estoy estudiando historia de arte, soy historiadora de arte, pero estudio en los Estados Unidos, ahí me crecí, ahí es, es donde he aprendido todo. Soy de una generación, me considero parte de esa diáspora centroamericana, ya que mis padres se fueron de El Salvador, fueron inmigrantes y yo nací ahí en una casa salvadoreña pero en Los Ángeles. Entonces esa, esa tensión entre esas culturas, idiomas que es difícil para mí y, y tener ese vacío yo creo que representa mucho la generación de que está allá mía de no saber por las traumas, verdad no saber de la cultura, no saber mucho de la historia. Y de lo que sí estamos recibiendo viene de una perspectiva de los Estados Unidos, lo que nos están dando, ¿verdad? Entonces, que, queriendo saber más sobre Centroamérica, sobre El Salvador, es la verdad el motivo que me... lo que me, me ha motivado, motivado para hacer investigación, porque veo eh, la importancia del conocimiento, ¿verdad? Diferentes perspectivas y críticas, y que sí, es cierto, que no todo sea igual, que no sea así, estoy de acuerdo contigo, pero que dé diferentes perspectivas para así hacer un diálogo y que de ahí salga más, ¿verdad? Entonces, desde una posición de esa, pero también de la academia, de la universidad, um, Creo que eso es algo que, que falta mucho aquí en Centroamérica. Y lo poco que se ve, lo que he dicho, viene de unas perspectivas muy no adecuadas y que... Um, es, está causando mucho daño Aunque no se vea, ¿verdad? Entonces, todo mi proceso de investigación Yo voy buscando por libros, por textos Todo lo que pueda agarrar Y por eso a todos, gracias Que me han dado catálogos, les digo Gracias, esto para mí es como oro Pero un problema muy grande es el archivo En Centroamérica, aunque hay cosas que se han producido Entonces, para mí, que mi trabajo Es buscar esta información Y que tengo esta conexión con Centroamérica Y que me considero centroamericana, americano Lo que sea, uh, ha sido súper difícil encontrar esa información entonces esa es la razón de esa posición de aprender siempre pero también de querer contribuir contribuir conocimiento y que otros también verdad que yo creo que por eso invertir en um, iniciativas educativas y proyectos para que se haga más conocimiento desde aquí también es súper importante esa es mi posición no, solo quería rescatar porque es una cosa que sí decía que a pesar de la precariedad, verdad, de, del archivo, de la memoria y además de la necesidad de que ese archivo y esa memoria no sea solo sobre la base de una legitimación eh, al, al uso como se ha venido haciendo habitualmente cuando se hace un libro de historia del arte o, o de arte contemporáneo, eh, como el que tú mencionaste. Eh, sí, hay una serie de esfuerzos. Creo que teorética es el más evidente, ¿verdad? De sistematización y de, y de, y de archivo de información a través de catálogos y de memorias. Lo que acaba de hacer eh, Adán creo que es sumamente importante. Pero todos son esfuerzos a partir de eso, ¿verdad? De, de alguien que, que apoya individualmente y, y que lo empuja individualmente, pero eh, el, el apoyo institucional o el, el, el apoyo más de, de tipo digamos, grupal, en ese sentido, ni siquiera creo que existe una, una conciencia sobre, sobre esa importancia, de, de, de la, no solo del archivo, sino de las connotaciones que tiene el archivo en la creación de memoria y en la conformación de, de, de, de un futuro a partir de ese pasado, ¿no? Sí, yo solo quería retomar y de pronto ya que sirva como para abrir al, al, al, a la audiencia, eh el tema de esa centralidad y jugando un poco con el título del evento eh, el vacío de Centroamérica en, en, en ciertos centros y, y preguntar más bien si en verdad nos importa porque creo que, que también este tipo de, de foros y, y muchos otros que se activan en la región tienen que ver precisamente con, con, con restablecer nuestras propias coordenadas y tal vez desplazarnos de esa preocupación por, por, por la visibilidad en otros contextos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi posición. De, como, pero evidentemente hay muchas otras iniciativas que han tenido que ver y tienen que ver aún con bueno, buscar esa eh, visibilidad en otro contexto global, no sé qué. Y, pues, me gustaría escuchar de parte de, de la gente que está aquí, también artistas y otros, pues, eh, preguntas que tengan que ver con eso o, o, o provocaciones o lo que sea. Hay una por ahí. Hay Hello. una desde la... Aquí tengo una pregunta desde Limón para Don Ernesto, de parte de Don Edgar León. <risa> <risa> en una época como esta, donde un... Cier... un un cierto estado de ubicuidad se instala a través de lo visible de la red de internet y donde las instituciones se evaporan ante los recortes de los recursos. ¿Cuál es la plataforma que nos podríamos imaginar? Bueno, yo le añadiría que, que la red no solo es visibilidad, es invisibilidad. También a pesar de que ha sido posiblemente la fuente de interacción y de conocimiento más potente y más amplia que hemos tenido en la historia de la humanidad. ¿verdad? Eh, yo creo que, que, bueno, para decir quizás un lugar común, que, que, que no podemos vivir en la virtualidad. verdad. Tenemos vidas reales, tenemos carne, tenemos hueso, tenemos aspectos directos. Y, y la virtualidad es, tiene un gran potencial, es necesario explotarlo, eh, pero... Eh, precisamente, y bueno, por supuesto, ante la crisis de las instituciones reales, de la falta de presupuesto, es necesario explotar eso. Yo, por ejemplo, eh, una cosa que estoy haciendo, para referir un, un ejemplo muy preciso, ¿verdad? Eh, estamos ahora en un grupo de debate en Facebook con todos los artistas de, de, de la exposición Esto de no es una degeneración, y lo que estamos haciendo es precisamente articulando debates a partir de textos, de cuestiones, bueno, aparte de, aparte de resolver cuestiones puntuales, y eh, eso tenemos la pretensión de que se haga una especie de memoria temática con una serie de ejes que han venido apareciendo entre espontánea y, y calculadamente, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, el curador también es eh, no solo un catalizador, sino también un articulador. Entonces, eh, nada, eh, lo, entonces, lo que, ¿qué le proponía a la institución? Que lo, que lo que nos está dando son mil dólares para la exposición, imagínense, eh, de producción. Eh, lo que le proponía la institución es, bueno, hagamos el clásico catálogo con, con las referencias de los artistas, de las imágenes, etcétera, para que las tengan, ¿verdad?, y que puedan eh, presentarlas en determinados sitios y que quede como, como algo físico, pero hagamos un, un, un PDF más un video más una serie de cuestiones que queden como memoria en red eh, mucho más amplia y que a nivel de contenidos es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la red, que te permite generar contenidos de todo tipo, generar debates y reflexiones o acciones de todo tipo que en el ámbito real cada vez se hacen más difíciles, ¿no? Sí, sí. Aló. Eh. Sí, Karina Salguero de la revista Rara. Solo tengo una pregunta, pues para mí no hay una, no diría que hay una paradoja entre lo visible y lo invisible. Yo diría que hay otra cosa. Sin embargo, voy a preguntar por lo invisible, por, lo, <coughs> por el vacío, y es muy sencillo. Yo quiero saber si este es un tema importante, que a mí me parece que sí. ¿Dónde están los otros participantes de la mesa? Que quería escuchar hoy. Los participantes, particip bueno, a al principio eh, advertimos un poco cómo iba a ser la dinámica. Hemos puesto dos, dos primeros participantes porque tenía que ver con narrativas regionales y abrir un debate que estuviera directamente relacionado a eso. Y luego vendrán los otros tres participantes, que en verdad serán seis, porque una de las intervenciones incluye tres integrantes y ya vienen. Bueno, son dos cosas. La primera es preguntándole a quien sí que se me hizo muy interesante cómo ella llegó a hablar de una violencia epistémica. Sí, ella ¿Podría ampliar un poco más como, eh, a lo que se refiere por eso? Creo que se entendió un poco cuando hablabas de la omisión en la historia, pero sería muy bueno como tener como un poco más de palabras de tu parte. La otra parte es más como un comentario a Ernesto que… Se me hizo extraño un poco que, digamos que mitad de la ponencia era como un postulado sobre la mirada y se me hacía que al final se reducía que la importancia de las prácticas que ocurren en una región específica parecían solo adquirir un valor cuando existía una preocupación por una mirada externa o por un tercer ojo que definía. Eh, eh, la importancia o la legitimación eh, de esas prácticas como, como una preocupación por, esa, por ingresar a esa narrativa que de nuevo, insisto en un poco la preocupación que hacía eh, Cuauhtémoc frente a después de que la Tate modernizó la retrospectiva de solo hasta entonces finalmente se puso en la línea del tiempo el neoconcretismo, como si ese fuera realmente de nuevo, siendo esa línea del tiempo como una mirada, si hablaste tanto de la mirada eh, como si esa fuera, no sé, como la, la única preocupación. Y creo que es lo que se ha rescatado de todas las discusiones es que existe, eh, de alguna manera, un optimismo por las experiencias micropolíticas y por lo micropolítico. De nuevo, es como expandir. Tú ahorita le preguntaste, Ernesto, que, cuál sería una posibilidad, cómo lo ve, yo creo que siendo profesor a la vez ese espacio de la academia también se vuelve en un espacio súper potencial para entender nuevas historiografías, no necesariamente para poder ingresar en ese libro que quien sí vio y en el cual no era invisible, sino de pronto no es esa historia del arte, sino es otros mecanismos, ¿no? eh, otras plataformas, ¿no? otra epistemología. ¿no? Bueno, la pregunta era precisamente sobre las demandas epistemológicas. Solo quería preguntarle a sí que si pudiera ampliar más, pero no sobre la violencia epistemológica, sino sobre las demandas, porque lo planteabas como dos cosas diferentes. Te voy a responder muy, muy brevemente, íntimo, porque básicamente estoy de acuerdo contigo. Creo que quizás pudiste tener una, una perspectiva... Por, porque se interrumpió la ponencia errónea de que la, la demanda o la, o la búsqueda era una visibilidad desde mi stream, centro o lo que sea, no, para nada. Es decir A mí me, me resulta mucho más importante recibir el libro de, de, de, de Adán Vallecillo sobre esa otra mirada, esa otra historia del, de, del arte hondureño que haya un capítulo dedicado en esa historia global, porque sintomáticamente esa historia global es invisibilizadora, eh, de Centroamérica, porque es sintomática justamente de lo que se pretende es invisibilizar, y justamente es también lo que decía Tamara, es decir eh, y que creo que Vicky lo reiteró muchas veces, por eso se le pusieron temas centrales a esto, ¿verdad? Es decir, la centralidad está aquí y ahora cuando hacemos un evento eh, de este tipo, ahora, es decir no podemos pensar precisamente y creo que eso tú lo mencionabas, que la región eh, crear una especie de chauvinismo regionalista y pensar que la región no puede interactuar, dialogar con otras regiones periféricas. Y yo sí, en eso sí sigo partiendo, es decir, ni soy partidario de, del radicante de Urrión ni de la internacionalización, ni siquiera de la perspectiva de Mosquera actual sobre eh, el artista que está montado en un, en un avión permanentemente y conoce el, el ámbito global. Eso es una realidad, es una burbuja que viven los curadores y artistas, eh, eh, y, digamos, Mainstream, pero yo considero que la vivencia de las regiones, de los países y de las localidades son muy diferentes y sigue teniendo una enorme importancia lo nacional, lo regional, lo local, no versus, sino en una interacción que es necesario de construir, una interacción que es necesario de construir de manera crítica eh, en esa interrelación precisamente porque lo global se ha potenciado con la internet, etcétera, etcétera. Okay. Um, creo que uh, la violencia epistémica y luego la demanda epistémica está, okay. uh, está muy, ¿cómo se dice?, conectado. Me refiero a pensar sobre qué es el conocimiento, ¿verdad? Y sobre la academia y la validez que eso le da al conocimiento. Creo que todos, son, estos, todos esos son conceptos que debemos reconsiderar. Igual como, bueno, qué es el arte político en este tiempo, ¿verdad? Entonces, conocimiento para mí no es, digamos, un texto, un libro que se ha publicado. Porque con las ponencias de performance de ayer, el performance es conocimiento. Y eso tiene una historia que viene desde las Américas, como lo ha escrito Diana Taylor. ¿verdad? ...hace mucho tiempo. Uh, lo que me interesa con esa violencia epistémica, si vemos en términos historiales, históricos, ¿verdad? es que con la colonización, todo lo que, lo que se consideraba conocimiento, ¿verdad? documentación, um, transmitir información, todo eso fue borrado porque no fue visto válido. Entonces, el texto, la letra, lo válido y su relación a bueno leer, escribir y la academia se, se convirtió como el conocimiento válido, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, si, cuando estoy hablando de producción de conocimiento, lo veo, el arte parte de eso también, no solamente el texto académico. Y creo, pero creo que es importante considerar eso. Para mí, la producción artista es producir conocimiento. Yo veo muchos de los artistas artistas en Centroamérica, yo, aunque les guste, no los veo como intelectuales visuales, artistas visuales que piensan, dan ideas y críticas que no es una forma tradicional como ahora tenemos que entender lo, la pesimología, pero en ese otro sentido. Entonces, para mí, um, los dos van mano en mano, ¿verdad? Crear. Uh, se tiene que teorizar, se tiene que ver, se tiene que analizar desde una perspectiva crítica también, pero en conjunto con esas prácticas artísticas, ¿qué, qué tipo de conocimiento y epistemología produce eso en Centroamérica? Um, entonces, cuando digo epist uh, violencia epistémica, me digo que borrar esa historia, borrar ese reconocimiento como se ha hecho en Latinoamérica desde siglos, es parte de una violencia epistem epistemológica que continúa, que pensamos que ahora ya como estamos en estos tiempos contemporáneos ya no existe, porque estamos aquí en un museo, porque tenemos universidades, porque tenemos lo que sea, claro que no, está allí, pero se tiene que um, analizar, criticar bien para ver cómo está escondido, no sé si me, estoy, me explico bien, okay. uh, bueno entonces para mí eso viene parte de la demanda, de, de crear esa demanda, no sé si me expliqué. Sí. Gracias. Eh...